Muy bien, estamos ahí transmitir. Perfecto, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente desde la mitad del mundo. Pues su amigo y servidor Henry Pineda tiene el grato placer de poder compartir con, con ustedes ese efecto que estás viendo ahí en pantalla. Vamos a esperar unos segunditos más para que la gente pueda ingresar y pueda incorporarse. Bueno, ya sabes cuál es nuestro lema. Nuestro lema es... Eh, pocos pasos grandes resultados Ahora te quiero contar un poquitito acerca De lo que vas a aprender en esta lección Y básicamente eh, Lo que quiero es que tengas súper claro De que Cuando tienes una imagen ahí En primer plano como la que tengo presente Mi objetivo es eh, Hacerla resaltar más a la imagen Y obviamente al fondo eh, Opacarlo, ¿no? que básicamente es Lo que estás viendo En este momento, que es lo que <coughs> Perdón, es lo que vamos a hacer en esta, en esta clase en vivo, en esta charla en vivo. Así que, donde quiera que me estés viendo, por favor, dale un me gusta, ponme un comentario, comparte por favor esta información que es, está generada eh, para toda la comunidad hispanoparlante que se ha congregado, ha congregado en este momento para eh, ver cómo funciona esto. Entonces, la idea básica es eh, opacar el fondo y centrar más la atención en esta persona, ¿no? que viene a ser el de Bluma, que es un personaje importante dentro de nuestro país Dentro de lo que es el, el, el mundo eh, quechua, eh, está representado de esta forma Muy bien, entonces vamos a empezar No queremos demorarnos mucho al respecto, así que eh, como van a ser eh, Voy a apagar el fondo y voy a trabajar de manera directa sobre la persona Yo te recomiendo que dupliques la capa con control J básicamente y en, y en este momento yo te voy a compartir mi flujo de trabajo para selección realmente la primera herramienta con la que tú debes trabajar siempre es la herramienta de selección rápida porque porque la herramienta de selección rápida te permite crear como su palabra lo dice una selección rápida lo bueno es que simplemente das clic y arrastras aquí vamos a tener un pequeño problema en la parte de la pierna de aquí del de, de la persona que está disfrazada y es que cuando se nos va la selección es importante presionar la tecla de ALT y dar clic y arrastrar para que se pueda podamos restar la selección pero cómo funciona esta herramienta y esto es algo a mí que me encanta muchísimo esta herramienta funciona de la siguiente manera cuando encuentra un traspaso de color automáticamente te crea una selección y eso es lo bueno automáticamente la va a crear sin embargo aquí los valores que tienen los píxeles son muy parecidos por eso coge viene y avanza y se pasa de manera directa. Te soy súper sincero, hacer esta selección sí me tomó bastante tiempo. Me tomó muchísimo tiempo a tal punto que tengo que trabajar en otra imagen para explicártelo con mayor detenimiento mi flujo de trabajo en Photoshop que a mí me da muchísimo resultado y que te lo voy a compartir en este momento. La primera herramienta que Adobe recomienda es trabajar con la herramienta de selección eh, rápida su atajo de teclado es W, entonces cuando empiezas a trabajar con esta herramienta automáticamente crea una selección y el programa, o mejor dicho la herramienta, lo único que hace es interpretar los píxeles que tienen un solo color, cuando cambia de color automáticamente te crea la selección y eso es muy bueno, aquí tenemos un pequeño problemilla al respecto entonces lo que hago yo es trabajar con esta segunda herramienta que es la herramienta de lazo poligonal si quiero aumentar aquí un poco más de, de, de selección puedes presionar la tecla de Alt o la tecla de Shift para poder añadir más selección en mi caso es la de Alt para poder añadir más selección entonces la primera herramienta que yo elijo es la herramienta de selección rápida y luego la segunda herramienta es el lazo poligonal entonces depende de lo que haya que hacer si hay que aumentar o quitar selección presiono shift para aumentar o alt para restar entonces bajo este criterio eh, he creado la selección y luego como siguiente paso es eh, irme al menú selección guardar la selección y dar clic en ok automáticamente se ha creado el canal alfa 1 ¿no? el que estás viendo ahí ok es lo mismo que yo hice acá pero como te supe explicar hace un ratito me tomó muchísimo tiempo hacer la selección me tomó más allá como de 20 minutos y un video para solo seleccionar este objeto, la verdad 20 minutos es básicamente perder el tiempo. Entonces ahí lo estás viendo. Hice exactamente lo mismo. Eh, hice la selección, me fue al menú selección y, y cargué la selección. Eh, guardé la selección y ya la tienes ahí presente. Para cargarla voy a presionar la tecla de control clic sobre la miniatura de capa que está en el canal alfa 1. Voy a dar clic en RGB y así mismo me dirigiré al panel de capas aquí sobre la capa que has duplicado voy a crear una máscara de capa Entonces, la idea es que me quede esto así me quede totalmente separado del fondo y ahí es donde empezaré a trabajar ya de manera directa con lo que son los filtros y las capas de ajuste me gusta muchísimo este, esta, esta parte porque eh, le da mucha vida a tu proyecto eh, de fotografía o de video Porque recuerda que también eh, Algunas de estas, de estas capas de ajuste También están presentes en, en After Effects Y también están presentes en, en eh, Premiere Pro Y me gusta muchísimo este filtro de fotografía Lo he trabajado Recuerda que aquí tienes eh, algunas opciones Previamente establecidas Sin embargo me fui a color Librera de colores Y elegí Uno un poquito así Bastante oscuro el pantón es el 418 pero la verdad se me hace un poquitito eh, complicado de encontrarlo así que de manera directa voy a presionar 418 y lo tienes ahí si ¿Sí ves automáticamente en el teclado 418 clic en ok la densidad la voy a poner al 100% para que me vaya bajando los colores que tiene ese fondo ahora te recomiendo muchísimo también trabajar con curvas muy pronto estaré haciendo un video solo dedicado al panel de curvas, cómo trabajarle el panel de curvas, qué atajos de teclado tiene y cómo lo puedes trabajar de una manera realmente súper profesional. De hecho, este comando cada vez que entro en Photoshop eh, me cambia la vida. Puedes hacer realmente locuras. Muy pronto te voy a enseñar un video acerca de este tema, pero sin embargo, déjame decirte que puedes trabajar eh, eh, canal por canal y en este momento lo que voy a hacer es Utilizar el canal rojo y lo voy a hacer un poquitito hacia abajo Algo muy importante que debo explicarte es que este panel Siempre trabaja con colores opuestos complementarios ¿Qué significa? Que hacia arriba se hace rojo y hacia abajo se hace cian El cian es un, eh, un color oscuro así que lo he bajado un poco hacia acá El verde de igual manera hacia arriba se hace verde y hacia abajo se hace eh, magenta Así que también lo voy a hacer un poquitito hacia abajo Y ahora mire a ver de nuevo más o menos por ahí y el azul, hacia arriba es azul y hacia abajo es amarillo lo único que voy a hacer es darle un poquitito más de oscurecimiento a la imagen como lo estás viendo ahí y ahora mire sobre la capa que está aquí, sobre la capa que le pusimos la máscara de capa le voy a poner un, una capa de ajuste que se llama tonisazoración eh, a ver, lo voy a hacer ahí de nuevo ahí solo sobre el personaje que está ahí suelto, ¿no? A ver, lo voy a dejar ahí, perfecto, solo a ese personaje. Entonces, sobre esta capa, capa de ajuste, tono y saturación. ¿Cómo vamos a jugar con estos valores? Ya depende mucho de lo que quieras hacer. Eh, yo voy a poner una saturación de un, de un 20, más o menos, 20%. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabes que esto se mejoró? Voy a dar clic aquí para ocultar y desocultar. Entonces tengo el escorpión que está en el pecho y la tela verde, pues se saturaron más, le dio un poco más de color. Y muy bien, ya casi para terminar, eh, le voy a dar el toque del maestro y en la capa 0 lo que vamos a hacer es convertirlo primero en un filtro inteligente. Nos va a salir un mensaje, le vamos a dar clic en OK, no te preocupes de qué se trata. Si te fijas muy bien, ahí en, el, en la miniatura de capa tienes una cosita bien pequeñita que te dice que esto ya es... Un, un filtro inteligente o un objeto inteligente como digo yo, esto para mí son buenas noticias ¿por qué son buenas noticias? porque puedes aplicar un filtro y puedes regresar otra vez a editar el mismo filtro las veces que sean necesarias y el que voy a poner yo es desenfoque gaussiano este es el de toda la vida estuve probando con valor de 15 y mira, me está quedando más o menos esto así voy a dar un clic en OK y voy a hacer de cuenta que no me gustó este filtro porque está muy desenfocado. Quizás me está matando mucho el fondo, pero quiero volverlo a editar. En estos dos triangulitos con esa línea horizontal que ves ahí, das un doble clic. Y otra vez regresas al panel y puedes volver a editar la opacidad. Y con eso, mira, vas ganando el espacio o el porcentaje que necesitas para que te quede bien este trabajo. Si te ha gustado, pues simplemente vamos a dar clic en OK. Y con esto hemos creado el efecto que realmente nosotros queríamos hacerlo. Como te diste cuenta, básicamente es separar los dos objetos, el elemento principal para darle la mayor cantidad de color que este necesite y el que está detrás para opacarlo. A partir de ahora, bueno, yo te aconsejo que puedas seguir experimentando con más capas de ajuste para que puedas mejorar más tus presentaciones. Bueno, esto es lo que tenía que enseñarte el día de hoy, estoy súper agradecido por escucharme y, y tenerme en vivo. Y ahora como ya sabes que es característico de esto, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales, activando la campanita para que puedas recibir más información de la buena aquí de manera directa, justamente para que puedas ser feliz y puedas ser un mejor profesional. De mi parte eso es todo, quiero agradecerte de todo corazón. Y nos estaremos viendo muy pronto y no te olvides por favor de dar un me gusta, de comentar y de compartir esta información para enriquecer a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.